Hola, mi nombre es Raúl de iPhone Digital y voy a explicarte cómo poner los iconos de forma circular en tu iPhone, iPad o iPod. Resulta que ha habido un bug en iOS 9.3, también 9.31, y podrás cambiar el diseño de tus iconos de una forma fácil, sin jailbreak, y de una forma fácil. Para eso tenemos que visitar esta página web m.imgur.com y lo que, que sigue para descargarte un fondo de pantalla de 3x3 píxeles que pondremos como fondo de pantalla y así podemos activar este, este book. Vale, pues visita la página que te voy a dejar el enlace en el vídeo y por ejemplo vamos a elegir este color amarillo, mantenemos apretado, le damos a guardar imagen, ya nos tenemos que ir a ajustes, fondo de pantalla y nos vamos a nuestro carrete y elegimos la imagen que nos acabamos de descargar puedes poner la estática perspectiva da igual le damos y muy importante tienes que elegir pantalla de inicio vale vamos a ver cómo ha quedado todo y como ves los iconos agrupados de las aplicaciones ahora son circulares bueno, pues eso es todo. Esperamos que te haya gustado. Suscríbete al canal y deja un like en el vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.